El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascensos de la cúpula de la Policía Nacional. El Ministerio de Trabajo y Empresarios reafirman su compromiso por la erradicación del trabajo infantil en el Ecuador. Este viernes el Consejo de Administración Legislativa sesionará en Pedernales. Y en lo internacional, militares custodian colegios en Honduras ante asedio de pandillas. Iniciamos contándoles que la mañana de este jueves el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascenso de seis oficiales de la Policía Nacional. Más adelante estaremos con los detalles de esta información. Ahora les contamos que la red de empresas y el Ministerio de Trabajo ratifican su compromiso para avanzar en la erradicación y en la prevención del trabajo infantil. La meta al 2021 es que Ecuador esté libre de esta problemática social.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 Escalar es una actividad que debe realizarse con los cuidados respectivos. Por eso el Ministerio del Interior lanzó la campaña Montaña Segura con la participación de Iván Vallejo. El GIR lleva adelante la campaña Montaña Segura. La inclusión de personas con discapacidad es una de las iniciativas que presenta este año la campaña Montaña Segura que lleva adelante por segundo año consecutivo el equipo de rescate del GIR. El lunes 18 de julio de 2017 se realizó el lanzamiento de la segunda edición con la presencia del montañista ecuatoriano Iván Vallejo, quien fue nombrado padrino de esta importante iniciativa. El montañista felicitó la labor que realiza el personal de rescate del Grupo de Intervención y Rescate, destacando su riesgoso trabajo. Les felicito nuevamente por el proyecto, por el compromiso que van a trabajar les deseo sobre todo que disfruten de lo que están haciendo y esta compañía para los hermanos y El objetivo de la campaña que arranca en agosto es reducir los accidentes que sufren las personas que acuden a las montañas y nevados sin preparación, ni equipo adecuado. Esta vez la campaña se desarrollará conjuntamente en Quito y en Cuenca. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales.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 viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras viaja primero Ecuador fin de espacio promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que sectores como el sindicato de choferes, pescadores artesanales, camaroneros y ganaderos serán recibidos por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, este viernes en Pedernales. El presidente de la legislatura, José Serrano, destacó que esta actividad busca acercar la Asamblea Nacional a la ciudadanía. La primera sesión del Consejo de Administración Legislativa en territorio será en la ciudad de Pedernales, provincia de Manabí. El anuncio lo hace el presidente de la Asamblea, José Serrano. Vamos obviamente a hacer un tratamiento de los temas generales, nacionales, que deba aprobar el Consejo de Administración de la Legislatura como proyectos de ley, pero al mismo tiempo vamos a procesar eh, una suerte de comisiones generales de varias, de varias organizaciones y de varios grupos, eh, tanto sociales como gremiales de la producción. Y es que el objetivo es acercar la Asamblea Nacional a los ciudadanos, dice Serrano. Es en ese espacio en el que vamos a poder encontrar eh, los requerimientos, las necesidades, las denuncias e incluso yo creería que las propuestas de proyectos de ley que, que, requiera, que requiera el Ecuador… La cita está programada para este viernes 21 de julio, ahí el CAL prevé escuchar las propuestas del sector del sindicato de choferes, pescadores artesanales, camaroneros y ganaderos. Recibiremos a organizaciones sociales de algunos trabajadores como los trabajadores municipales que están allá y a las autoridades. Nos va a permitir comenzar a procesar específicamente todo lo relacionado a esos requerimientos propios que tengan en territorio. Todas estas iniciativas luego serán traducidas a leyes en beneficio de estos sectores, afirma Serrano. Vamos a pedernales, temas importantes como la ley de pesca artesanal, temas importantes como, como revisar qué es lo que está sucediendo con el sector ganadero. El sector ganadero requiere urgentemente una normativa que, que también les permita a ellos impulsar su, su producción. Recordemos que Pedernales es una de las ciudades afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Es además comenzar a hacer una suerte de inspección in situ de cuál es el trabajo que han venido desempeñando la Secretaría de la Reconstrucción, los diferentes ministerios que están allá, obras públicas, MIEs, eh, vivienda, etcétera, Y sobre esa base también recoger las inquietudes que pueda tener la, la ciudadanía. La siguiente sesión del CAL será en Ambato y posteriormente en Guayaquil. El EQ911, junto a instituciones de atención de emergencias, rescataron a dos extranjeros quienes se reportaron como desaparecidos este miércoles. Los turistas se habían extraviado durante una excursión al volcán Pululahua. Normalmente, cuando nosotros nos alerta, nos dan alerta, eh, nosotros vamos con el equipo y el personal disponible y necesario para solventar la emergencia. En este caso, asistimos con el señor paramédico y los dos pilotos al sector de del Pululagua. Allí cuando ya tuvimos contacto con los pacientes, el señor paramédico hizo la evaluación médica y nosotros procedimos ya a presentar nuestro plan de vuelo para poder evacuar a las personas de manera segura hasta este punto. Pero muy rápido, muy eficiente, yo creo que todo súper rápido, todo anduvo súper rápido y ellos también el helicóptero llegaron muy rápido y preocupados al 100% de que, de que estuvieran bien y... Ya, fue súper, fue muy expedito. El músico ecuatoriano Juan Castro Ortiz, con su álbum Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, se postula a los premios Latin Grammy. Su disco fue seleccionado entre más de 30.000 producciones de artistas de Iberoamérica y busca posicionarse en el mercado musical internacional. La música ecuatoriana es el nombre del último trabajo del músico lojano Juan Carlos Ortiz, el cual reúne los mejores acordes del país y lo ha colocado en la ruta de un Grammy latino. El álbum se compone de 11 melodías y fue seleccionado entre más de 30.000 producciones de artistas de Iberoamérica y busca posicionarse en el mercado musical internacional. El discográfico se grabó con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, cuya trayectoria de 85 años la constituye como la más importante de Latinoamérica. De igual manera, los ingenieros y músicos que participaron en la producción de este disco fueron ganadores y nominados a otros premios internacionales. El pianista ecuatoriano se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Perú y Bolivia. La primera ronda de votación para el Grammy Latino inicia desde el 25 de julio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. noticias del mundo les contamos que en Honduras militares custodian colegios ante asedio de pandillas, mientras que en Suiza identifican los cuerpos de una pareja perdida en un glaciar hace 75 años. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Policías y militares armados vigilaban la entrada y alrededor de las escuelas secundarias en Honduras. Otros desarmados circulan por los pasillos y conversan con los alumnos en colegios asediados por pandillas. En las últimas semanas han aumentado los crímenes contra estudiantes en Tegucigalpa y los pandilleros tratan sin cesar de reclutar a jóvenes o inducirlos al consumo de drogas. Entre las escuelas que se vigilan están el Instituto Saúl Zelaya y el Colegio Central Vicente Cáceres, el más grande de la capital con 6.000 alumnos. En el mes pasado, dos cuerpos de estudiantes fueron encontrados. Ante los asesinatos, los directores de las escuelas pidieron apoyo militar. 33 estudiantes fueron asesinados en el primer semestre de 2017. Honduras es considerado uno de los países sin guerra más violentos del mundo. Aparecen los cuerpos de una pareja perdida en un glaciar suizo hace 75 años. En una de sus mochilas había una botella de la que no quedaban rastros de etiqueta y un libro. Marcelin y Francine Dumoulin quedaron atrapados en el glaciar San Flerón en los Alpes Suizos en 1942. Su hija pequeña, Marceline, de 79 años, se siente feliz. Una ...siento una verdadera paz interior porque siempre he ido hasta el glaciar... ...este año tenía previsto subir el 15 de agosto para conmemorar los 75 años... ...y han sido mis padres los que han venido a mí... ...estoy feliz, no pueden hacerse la idea de cuánto... ...no soy capaz de explicarlo porque en realidad yo no llegué a conocer a mis padres... ...con cuatro años eres muy pequeño... ...al parecer la pareja iba de excursión al cantón de Berna y cayó en una grieta... ...quedaron atrapados. El glaciar retrocedió 75 años después. La norcoreana Lim Ji-hyun... ...se convirtió en una personalidad pública... ...desde su llegada a Corea del Sur en 2014... ...y solía acudir a programas televisivos... ...sobre refugiados que huyen del norte. Pero el domingo apareció en un video difundido... ...en la televisión de Pyongyang... ...contando que la vida que imaginaba en Corea del Sur... ...estaba desconectada de la realidad. ¿Tú? Fui a Corea del Sur con un objetivo egoísta, para comer y vivir bien sola Y una fantasía de que sería capaz de comer y vivir bien y ganar mucho dinero ahí Pero Corea del Sur no era el lugar que imaginé Corea del Sur intenta descubrir cómo la transfuga norcoreana pudo dar esas declaraciones En el video colgado en la web, Lima afirma haber vuelto a Corea del Norte el mes pasado para vivir con su familia en un lugar como Corea del Sur, donde el dinero es lo que importa, una mujer como yo que ha traicionado y huido de la patria, solo podía encontrar trabajos que implicaban dolor mental y físico. La mujer acusó a una cadena de televisión surcoreana de haberla obligado a mentir sobre su vida en el norte. Cada día viviendo en la sociedad surcoreana era como un infierno. Los medios de comunicación surcoreanos especulan que pudo haber sido secuestrada en la frontera entre China y Corea del Norte, mientras intentaba reunirse con sus familiares. El veterano senador estadounidense John McCain fue diagnosticado con cáncer de cerebro, según anunció su oficina de prensa el miércoles. La clínica Mayo informó que el octogenario fue sometido a una cirugía para extirpar un coágulo de sangre por encima de su ojo izquierdo la semana pasada. Las pruebas revelaron que un tumor cerebral primario, conocido como glioblastoma, estaba asociado al coágulo. McCain fue prisionero de guerra en Vietnam y candidato republicano a la presidencia estadounidense en 2008. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación a lengua de señas. Hasta aquí las noticias, más información hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto.